En el Estadio Mártires de Barbados de Bayamo quedó inaugurada la 62 Serie Nacional de Béisbol. En la ceremonia se reconoció el desempeño del equipo que representó a Granma en el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y fueron declarados hijos adoptivos de la capital granmense Alfredo de Spine y Roel Santos. Momento especial fue el retiro oficial de Carlos Martí, quien dedicó más de 30 años a la dirección del Pasatiempo Nacional. Además, recibió la TENSE en diaria, reconocimiento que otorga a la Asamblea Municipal del Gobierno. Aquí, además, ocurrió un hecho histórico para el béisbol cubano, ya que cuatro mujeres impartieron justicia en el terreno. Los alazanes debutaron con victoria en el inicio de este campeonato al vencer tres carreras por dos a matanzas. Los granmenses estuvieron delante en el marcador hasta el noveno inning cuando los cocodrilos viniendo de abajo empataron el juego. En la última parte de esta entrada, Pedro Almeida con hit de oro decidió el partido. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.